¿Está bien? ¿Estás listo? Bueno, Fabián, ¿me escuchas? <risa> Ale, ¿tú me escuchas bien? Eh, sí, sí. Aquí ando, aquí ando. Ok, no sé, a lo mejor Fabián tiene problemas con su conexión. Ahorita me está, estaba contestando bien. Bueno, bueno, Fabián. Sí. sí ya se desconectó. Debe tener problemas con su conexión. Bueno, en lo que... En lo que regrese y vemos si podemos llevar a cabo su disposición. Este... ¿Tienen alguna pregunta de, de cualquier parte del curso o de esta o de la última tarea? No, no, no. T -t todavía no. Ok, perfecto. Dale. No, todavía no. Apenas nos enfocamos en la exposición. Ok y eh, ¿ya, ya la tienen lista o todavía no ustedes la segunda exposición no todavía no ok entonces eh, entonces tampoco tendrán problemas para exponer todavía de tarea no todavía no. creo que no bueno Aquí recuerden agradecer un poco porque si todavía no tienen su exposición. Eh, mañana es el día para el último día para hacerlo. Yo les había recomendado que trataran de tenerla para hoy. Porque mañana también sería el último día para, para exponer sus problemas de la tarea. Eh, hola Saúl, ¿cómo estás? ¿Alguna pregunta de la tarea o de, o de en general de lo que estamos viendo? No, no creo que no. no. Bueno, chico y vida ahí se me quedó claro. Solo que sea, okay. ya en la práctica es un sale todo. Ok, ok. ¿Tienen eh... alguna pregunta sobre su exposición? Necesitan ayuda con algo? Bueno, eh, este es el. Eh, se me olvidó el tema de la exposición. Eh, Saúl, ¿y Ale? ¿Juan bueno, ¿está, con, está con ustedes? ¿No, verdad? No. ¿Y estuvo con ustedes en, en, la, en la primera parte de la de hidrógeno? Ah, ya, ya, ya, ya. No, tampoco. Eh, bueno Juan, este, tú al igual que Fabián entonces te tendrían que presentar la primera exposición que no han hecho que es escoger un tema de los que usted había dado al principio del semestre entonces es, está muy complicado, tienes muy poco tiempo si lo puedes hacer estaría muy bien, pero eh, te tienes que apurar Fabián, ahora sí no ¿me escuchas? Bueno, Fabián sigue con problemas de. Con problemas no puedo, de internet. No es ¿Perdón? Sí, ya empiezo a presentar. Ok, perfecto. Adelante. Este, Compártenos sí. tu pantalla, por favor. Si se llega, espera, antes de que empiece. Si se llega a cortar, ah. si se llega a cortar otra vez, este, sí. en la tarde, por favor, mejor eh, nos, me grabas un video y, me lo, y nos lo mandas, ¿sale? Ok. Pero o, esperemos que no se corte otra vez. Adelante. Adelante. Si no sé qué pasa, es que tengo varias cuentas de Google conectadas. Y la de la escuela no sé, como que me abrí cargador figurado. Y ya está, lo conecté otra vez. Voy. Este... <ríe> La ah, ya Compartir Voy, voy ya, pues ya empiezo a compartir A ver si ya se ve Ahí está, sí, ya pues, ya, ya, ya me he visto Si voy a A presentar Bueno, pues yo elegí el tema de las olas en la playa porque pues me apasionaba más que los demás eh, temas, ¿no? Entonces también me apasionaba los torbellinos pero sentí que iba a ser más complicado y me fui por este, ¿no? Y pues encontré buena información, ¿no? Entonces, seguimos. El resumen, pues en el resumen, en este, esta investigación se centra en el tipo de ondas superficiales producidas por distintas velocidades del viento, ¿no? Y las olas en la interfase dado su valor energético, ¿no? Se estudia el espectro de ondas a través de la transformada de Fourier, ¿no? no Fabián, eh, eh, Fabián, el curso se pues llama aquí, Matemáticas avanzadas de la física. Sí. En este caso, pues, eh, elegí ondas superficiales, ya que las ondas marinas se dividen en varios tipos, ¿no? Y pues las que nos corresponden al de las playas pertenecen hasta las superficiales, ¿no? Eh, entonces, ahora un poco más. Para empezar, pues eh, primero empieza con la teoría, ¿no? De dónde se va a desarrollar todo esto y empezamos con una onda de mar ideal, ¿no? Que en principio es una onda sinuidal, como se puede apreciar, ¿no? Aquí, pues ya conocemos un poco este lo principal de las ondas, ¿no? Velocidad de grupo, velocidad de, de la onda. ¿Está bien? Todo esto. ¿Sí? Bien? ¿En, qué, ¿En qué diapositiva estás? ¿En dinámica del laje? ¿Se cambió? No, solo, yo estoy viendo la primera nada más. Este, no, no, de hecho, no está compartida, está nada más en, en, abierto en PowerPoint. Eh, ¿Puedes dejar de compartir? ¿Puedes dejar de compartir la pantalla y volver a compartirla a ver si se arregla? Sí, a ver. Pero si se había presentado la... Eh, eh ya, bueno, eh, sí se cambió, ya se cambió. A ver, cámbiala otra vez. Ya la cambié. No, deja de compartir y vuelve a compartir por pantalla, por favor, a ver si se arregla. Ah, ok, sí, ¿verdad? si ¿Sí ven algo sí, sí así así está bien y si cambia y sí, ahora sí ya está cambiando ah, bueno entonces no la voy a presentar completo la voy a dejar así este bueno era este es el resumen que dije y ya pasamos no a la dinámica del viaje que en general pues vamos a tomar eh, partimos de una onda senoidal para explicar las ondas de mar no que esta es una ideal eh, claramente aquí ya viene toda la física, eh, la velocidad de grupo, de onda, digo, sí de onda y todo lo que implica, ¿no? En este caso pues nos manejamos con esta anotación que tenemos A, la amplitud, el doble de la eh, sería el, el cuadrado, la energía, ¿no? Porque está relacionada la onda pues con la, la amplitud. Digo, la energía está relacionada con la amplitud, ¿no? También aquí nos aparece pues, la altura, el valle, la longitud de onda y la pendiente de la ola, que es importante porque al, eh, como las ondas al final este, no van a ser eh, ideales ni este, ideales, pues se van a, eh, a tener eh, diferentes tipos de ondas, ¿no? diferentes tipos de altitud, ¿no? Entonces al final pues se va a terminar tomando una, este, un promedio prácticamente de la onda. De su altura, ¿no? Y pues hay varias este, notaciones, ¿no? De sonografía, eh, recomiendan, por ejemplo, tomar el tercio de, de la ola más alta, ¿no? Que es el que se te, tomaría eh, de la amplitud más alta de la onda, ¿no? Porque pues en un periodo de tiempo hay varias ondas que están eh, oscilando, ¿no? Entonces, pues se toma la, la mayor y se toma un tercio, ¿no? Pero bueno, eso es como que de donde se parte todo, ¿no? De nuestro tipo de onda, ¿no? Después, bueno, un poco de justificación. El tipo de ondas marinas que existe tenemos pues estacionarias y las progresivas entre las estacionarias, pues prácticamente serían dos ondas que van en sentido contrario y pues prácticamente se alumbran, ¿no? Por eso en esa parte estaría como una onda estacionaria, ¿no? Donde eh, ambas... Eh, están, bueno, las dos están en sentido contrario y tendríamos una onda estacionaria prácticamente, ¿no? Que no nos interesa ahorita. Y las progresivas son por, por las que tienen esta... Eh, eh, la energía, ¿no? Va cambiando, ¿no? Y el, la oscilación de todo esto, ¿no? Tenemos internas y superficiales. Las internas, pues, competirían estudiar el mar interno como los océanos, ¿no? Porque se estudia a partir de capas. Y pues cada océano, bueno el océano tiene diferentes densidades, ¿no? A partir de la profundidad y todo. Por eso se manejan diferentes capas, ¿no? Entonces eso no nos compete porque no llega a las playas, ¿no? Entonces después también están las superficiales, en las progresivas, que las, cruces, las superficiales están en la interfase entre el océano y la atmósfera, ¿no? El, el viento, ¿no? Y pues tienen la fuerza restauradora. Que es gravitacional y tensión superficial. Esta fuerza restauradora, pues, es la que les mantiene como prácticamente oscilando en su posición de equilibrio, ¿no? Y, pues, a partir de esto se maneja, pues, las ondas, ¿no? Como manejábamos eh, al principio los osciladores armónicos, eh, los resortes, ¿no? Están, girando, están oscilando alrededor de su posición de equilibrio y, pues, ya, ¿no? Después... En dentro de las ondas superficiales pues tenemos las varios tipos de ondas, ¿no? En este caso vemos que la gráfica nos presenta una eh, gráfica de energía, que en este caso dice arbitraria, pero pues podemos ver claramente cómo está una curva, ¿no? En este caso, la más alta, vemos que pertenece a las olas de viento, ¿no? Eh, las que son producidas por este, en este caso, ¿no? Ya que pues, las ondas superficiales... Eh, se dividen en el tipo de, de, casi, pues, por su tipo de fuerza que, que las induce, ¿no? En este caso por, podría ser el viento, ¿no? En este caso también tenemos olas de periodo largo, como marea, como tsunamis y otros tipos, ¿no? Como capilares. Pero en este caso, pues, como el resumen nos importaba verla por su valor energético eh, y... En este caso concluye que pues las playas por eso tienen este interacción con el viento y, y toda la superficie, ¿no? Entonces hay mucha diferencia. Al final se da todas estas ondas por la diferencia de velocidades entre el viento y pues, las olas, ¿no? El mar, que son estos medios que están este, haciendo todos los fluidos, ¿no? Y pues va a tener, gracias a esto de, la, de las olas del viento, vamos a tener más, mayor, más valor energético. Entonces, pues, para estudios de, por ejemplo, eh, como alternativas para la energía eléctrica, eh, puede tener interés, ¿no? Porque, pues, ahí es donde pues, se produce la mayor energía eléctrica, ¿no? Bueno, la mayor energía y la podemos transformar en energía eléctrica, ¿no? Entonces, pues, ya nos compete un poco hablar de energía, que en este caso la energía de las olas está compuesta de cinética y potencial. En la cinética se debe al movimiento de las órbitas de las partículas en el potencial, de las partículas desplazadas de su potencial de su posición de equilibrio, ¿no? Y pues tenemos en general que E es igual a la densidad del, de la, del agua por la gravedad y esta función que es la diferencia de la elevación de la superficie del mar y la densidad del agua, porque pues a partir de esto vamos a sacar todo, ¿no? Como en, en la onda que teníamos acá, ¿no? A partir de la altura a la que se encuentra... La onda, eh, podríamos este, sacar esta esta diferencia de elevación de la superficie del mar y la densidad de agua, ya que en dado tiempo, periodo de tiempo, pues cambiaría la, la altura ¿no? de las olas. Y entonces, pues. Fabián, Fabián. Fabián. Sí. Una pregunta: a mí no me queda claro por qué esa Z es la diferencia de la elevación de la superficie del mar y la densidad del agua. O sea. Cómo puedes. Ah, bueno. Decir, yo sí, yo sí. Esto es aparte, ¿no? Eh, eh, bueno, la de ciudad del mar era aparte, ¿no? Y y aparte pues P... Ah, okay, no, ok, Era aparte, ¿no? No es la misma. Ah, ok. Simplemente, simplemente es la, simplemente es la elevación con respecto pues, a. Sí, la... sí, sí. Ahorita ya la planteamos, ¿no? Cómo va a ser eso. Solo sabemos que a partir de esa, eh, daría la energía, porque pues la energía está relacionada con la altura de las, a la amplitud de las ondas, ¿no? En este sí, caso, está bien, la, gracias. la altura de, la, de las olas, ¿no? Y pues está relacionada con la cresta, ¿no? Porque pues, en este caso, bueno, yo, yo me apoyé de una, do, dos tesis y una, este, y un libro de oceanografía y el de Stuart, ¿no? Y entonces, este, pues aquí, en la tesis plantean un, una forma de medir, ¿no? Esta altura, ¿no? Y, y se lo hacen, ¿no? De hecho, aquí lo presento un poco el resumen de lo que hacen. Y ahorita, pues, cor corresponde cómo vamos a construir esa, esa este, parte, ¿no? Esto, esta función, ¿no? Que de hecho puede depender del tiempo o del de, o de espacio, ¿no? En este caso entonces puede ser X de T o X, digo, perdón, por la anotación, esta letra yo escuché que se llama Z, ¿no? Parece una cegar y oleada, pero creo que es Z, entonces la manejamos así como ahorita, y puede ser Z de T o Z de X, ¿no? Depende del espacio o del tiempo, ¿no? Eh, la podemos manejar de cualquier forma, ¿no? Entonces, pues para esto lo que compete es construir un espectro de olas que va a estar conformado por todas las olas eh, de diferentes amplitudes y, y longitudes, ¿no? Eh, en esto, pues, ya nos apoyamos en la teoría de que cualquier este, función de este estilo ZT o ZX se puede escribir como una suma de senos y cosenos, ¿no? De esta, que, la, que presentamos aquí, ¿no? y donde pues, al sacar los coeficientes donde hay están definidos por la integral desde menos t el periodo entre 2 y menos t entre 2 y t entre 2, no y a partir de ahí pues hacemos el mismo procedimiento para sacar los que hemos hecho en las clases para sacar los coeficientes aquí tenemos Recording in igual a entre t y la longitud de digo la integral de la función de nuestra función eh, en cosenos no y aquí tenemos este nf que es la frecuencia natural de la, los armónicos y pues por, por el periodo no eh, en este caso pues eh, ¿no? estamos manejando lo t y donde n va desde 0 hasta 1 y 2 viene nuestra teoría este Ah no, todavía no puedo estar esta parte ¿sí? aquí está? Sí, una... Ah, aquí está. Sí, todavía no llegó ahí. Este. Bueno, este, en este caso pues ya tenemos la diferencia en. elevación. Sí. sí, bueno, es que me salte un poquito, ¿no? Pero bueno, este. ¿sí me escucha todavía? Si te escuchamos bien me escuchan? yo sí te escucho bien sí porque yo no escucho a nadie oh, hola Fabián yo sí te escucho sí ya ya vi bueno es que me salté una este eh, una diapositiva pero bueno después ya surge la, lo que es la teoría de lineal de ondas superficiales, ¿no? Que a partir de esta vamos a construir, ¿no? Eh, nuestra función, eh, lo que queremos, ¿no? De z, ¿no? En este caso para z, en un fluido, se considera un fluido bidimensional, ¿no? Y resulta que z es pues la amplitud del seno, ¿no? Considerando la la onda sinusoidal, ¿no? Que al principio estábamos planteando, ¿no? Que pues ya aquí tiene la forma que ya más o menos conocemos, ¿no? De kx menos wt donde WT es 2pi eh, por F, ¿no? O 2pi entre T. Y K es el número de onda en radianes por metro, ¿no? Y está en 2pi L. A partir de esto, pues ya eh, podemos empezar a construir este, nuestra aproximación más, eh, más sencilla, ¿no? A partir de la onda sin sinoldad pero pues vamos a descubrir que las ondas reales eh, eh, eh, ¿no? entonces al final tenemos que hacer esto de eh, hacer esta suma de varias sucesiones, eh, no de coseno y seno y pues ya este aquí la hacemos en este intervalo y sacamos los coeficientes no para esto, pues ya este nos va a servir para sacar el espectro de olas, ¿no? Que es el que queremos tener. Eh, a partir de esto, pues bueno, ya este. Regresando a la ecuación que, que teníamos, pues nos queda de esta forma, ¿no? La pasamos a la forma exponencial y nos queda de menos infinito a. En esta no estaba definido, ¿no? Pero bueno, se me pasó ahí o si era el trito, no recuerdo pero bueno donde aquí ya nos mencionan que el espectro SF de Z es pues aquí nos plantean este, la función no Z que es la función de Fourier y digo la transformada y por su conjugado, ¿no? Y esto es por pues la de el espectro de las secuencias naturales armónicas, ¿no? De las frecuencias naturales armónicas de los espectros por su conjugado, ¿no? Entonces al final pues tendríamos que sacar esto, ¿no? Y para eso pues eh, acá seguimos. Bueno en este caso ya les muestro cómo sacaron esta función z de J, ¿no? Bueno, en ellos lo sacaron de J, que es prácticamente igual no a la del tiempo, ¿no? Eh, en este caso, en sus tesis que hicieron, eh, aquí la cito, este, la, la segunda es de Beatriz Valgarita Recinos, en la Universidad del de Salvador de la Facultad de Ciencias Doctorales y Matemáticas de la escuela, en la cual hizo una caracterización de la distribución de la energía de las olas en la playa Misata, La Libertad, ¿no? En este caso, sí hubo un experimento y usaron un dispositivo que se llama Tritón, que es como un flotador y con aletas. Entonces, gracias a eso, pueden medir la altura de, de esto que necesitamos, ¿no? De, de cada... este Porque esto en realidad es la altura, ¿no? Del mar, de la superficie. Porque estamos midiendo la, pues las ondas superficiales, ¿no? En este caso, pues, vamos a tener... Eh, bueno el dato que nos recomiendan es un área de 10 kilómetros aproximadamente por una hora donde van este recopilando datos no de, de esto no de la, de la onda bidimensional con el tiempo no respecto al tiempo entonces pues este aquí igual de n 0 igual hasta menos 1 no por las condiciones de frontera ¿no? ya, en este caso lo que nos compete es que ya con la con la playa tenemos condiciones de frontera, ¿no? Donde pues aquí tenemos la diferencia que es el intervalo de tiempo entre muestras, ¿no? Que se toman, vamos a tener un total de n muestras eh, tomadas, ¿no? De, de la altura, ¿no? Y la longitud T del registro esté de igual a n. Ay, ah, aquí me falló este 4, pero es. Uy, se... Es esta diferencia. N por la diferencia, ¿no? El intervalo de tiempo. Entre muestras. Y pues, este fue su método para eh, sacar la, la altura, ¿no? Por la función que, la que al final no tenemos, ¿no? Y se podría sacar de esa forma. Entonces, el intervalo de muestreo define la frecuencia eh, crítica de Nick Nyquist y aquí la plantean ¿no? uno entre 2 por el intervalo el registro de onda digitalizado contiene información de onda sobre el rango de frecuencias aquí está el rango de frecuencias de uno el periodo 1 por t entre y de un medio por la diferencia no donde T, hay aquí otra que es el tamaño de muestra, por la diferencia es el tamaño de registro de las series de tiempo y f, la frecuencia de hertz, ¿no? Entonces, bueno, ya a partir de esto, pues, ya se puede decir que tenemos la tienen la función, ¿no? Tenemos la función y se saca la transformada de Fourier, ¿no? En este caso, pues, ya empezamos a aplicar para poder hacer el espectro, ¿no? Que, que teníamos acá, para poder sacar nuestro espectro, tenemos que sacar la transformada de Fourier, ¿no? De nuestra función, ¿no? entonces ya Te queda, te queda un minuto nada más. Sí, ya voy a terminar, ya me faltan dos, porque de hecho este corte un poco, nada más para hacer lo importante, ¿no? De los cálculos y todo. Entonces, en este caso, pues ya calculamos la transformada de Fourier de nuestra primera ecuación, que queda con esto, ¿no? Eh, termina así, ¿no? Un medio de la suma de todas estas este, alturas que teníamos, que de nuestras funciones que tomamos, y por el exponente, ¿no? Menos y... 2pi jn entre la muestra ¿no? completa. Y pues aquí tenemos la función, ¿no? Cómo queda, ¿no? De z de n. Y donde el espectro, eh, aquí tenemos que el espectro, pues ya, lo podemos escribir con nuestra z de n. Y este espectro suele ser llamado el periodo, periodograma que son varias pues, mu varias muestras de, de la altura, de la... que se toma con este, por ejemplo, con el tritón, cualquier, ahora sí que cualquier dispositivo nos serviría, ¿no? Y al final pues este, nuestro espectro quedaría como SDN igual a 1 entre muestra grande al cuadrado y pues por el, nuestra función, nuestra transformada de Fourier al cuadrado más eh, la transformada de Fourier de. Pues de nuestra n-n, ¿no? Que sería ya debido a nuestras condiciones de frontera. Y ya este, como último, pues ya nos dice cómo este, calcular el libro de Stuart, cómo calcular un espectro según, un espectro de. de. de olas según Stuart, ¿no? Y aquí nos dice unos pasos como. Eh, Resumidos, ¿no? Que es digitalizar un segmento de las mediciones de altura, onda, altura para obtener los límites de la ecuación, ¿no? Que era, pues, de la que planteamos. Y luego calcular, pues, la transformada, que al final, pues, la terminamos acá calculando. Y se puede calcular de varias formas, ¿no? Ya después, con la transformada Fourier, pues, se, se empieza a calcular el periodo, el periodo, peri, periodo, de, de la suma de, de los cuadrados de la parte real e imaginaria de la transformada de Fourier y después, ah, el otro paso para repetir hasta obtener eh, un promedio de 20 periodogramas ¿no? promediar los 20 pro periodogramas hasta producir un aspecto promedio SM ¿no? porque esto aquí ya introduce la, pues la estadística no un poco de que tenemos que hacer todo este, que ese pro promedio de periodogramas para tener una lectura mejor, ¿no? Y las funciones de distribución estadística de la varianza de la altura como función de la frecuencia, ¿no? Es la... con dos grados de libertad, ¿no? Y bueno, pues eso es para calcular... Eh, por nuestra propia cuenta el espectro de, de Stuart ¿no? y pues esto es importante porque justo el espectro de nuestro espectro de olas pues nos va a dar eh, se ¿cómo se dice se relaciona directamente con la amplitud no bueno con la energía de las de las olas no porque justamente la amplitud de nuestras olas Gracias a la amplitud de nuestras olas se puede calcular la energía, ¿no? Que puede ser al cuadrado, ¿no? La amplitud al cuadrado. Y pues por esto podemos sacar la energía a la vez, ¿no? De las de nuestras olas, ¿no? Y saber, por ejemplo, en este al principio en nuestra gráfica de tipos de olas, pues como veremos estas es de interés porque tienen el valor energético más alto, ¿no? De las Pero bien, culturas, ya, unos, ¿no puedes, para que y ya al final, pues, ya nada más tengo la bibliografía, ¿no? La apunté más. Pero, este... Tenía otras más, este... Otras tesis que me apoyó de más. Pero, al final, esta fue como la más importante. Y el libro de Oceanografía. De Stuart, ¿no? De introducción a la Oceanografía. Y, pues, ya eso fue todo. Entonces, ya como último, para complicar, pues... No podía pensar un, un gran problema. Excepto poner... Un, este considerar por ejemplo aquí en este caso tengo una estructura ¿no? que claramente interfiere con nuestra nuestra nuestra onda no nuestras ondas y pues claramente ahí este, tendríamos una, eh, una una cómo se llama una, disturb, un disturbio en nuestra onda no eh, porque tendríamos como no la onda que se podría eh, las ondas se pueden este ocurre algo que hay una refracción de ondas no al llegar a la playa no porque se van juntando todas las ondas y, y tienen una este pues por precisión de ondas no que al final termina una refracción de ondas y pues objetos como una roca aquí podría pues alterar no Todo ese, tic, ese ciclo de, de que estamos captando acá, no, por ejemplo, lo estamos idealizando todo tanto la nuestra onda desde partiendo de una, sinu, una onda sin unidad, pero tampoco no consideramos cosas ¿no? que en este caso, pues una piedra o un obstáculo como este podría generar perturbaciones ¿no? en nuestras lecturas o u ondas eh, ¿También? realmente, no había tiempo, sí, sí, sí. Okay y bueno pues eso sería mi forma de complicar no el al final mi, mi investigación no ok perfecto muchas gracias ¿hay alguna pregunta para Fabián? sí Saúl Aleo Juan? hay alguna pregunta para Fabián Todo bien Dice que todo bien, los demás. No, pero todo bien. Pues prácticamente, al final esto un poco fácil porque pues ya era algo de que habíamos visto de la transformada de Fourier. Bueno, ya habíamos trabajado cómo poderla transformar, ¿no? Tal vez era algo un poco triquilloso, pero pues al final podemos ver que es una aplicación de la transformada Fourier para decir cómo, Para sacar pues, por ejemplo, en este caso un espectro de olas, ¿no? Que pues. Claramente, una onda, como decía, aplica el proceso de superposición, ¿no? Que podemos, a partir de, explicar una onda compuesta a partir de varias ondas, ¿no? En este caso, en la clase nos decía que podíamos separarla en ondas sinusoidales, ¿no? Pero a lo mejor no siempre funciona, ¿no? De esta forma. Y en este caso, pues, sirvió por la aproximación y, y eso, ¿no? Sí, este, muy, muy buena exposición Gabriel. este, Es un tema muy bonito. Eh, ¿Tal, tal vez te faltó organizarlo un poco mejor porque... Sí, sí eh, un poco de tiempo para meter un poco más sí, cosas. Sí, sí, lo entiendo. Eh, no, no no, tanto meter más cosas, sino que, por ejemplo, desde el principio dices, el, voy a calcular el espectro de, de la ola y Ajá. de esta manera y da, da, da, ¿no? Pero hasta el final dices, es el espectro de energías. Eh, casi al final de la presentación dijiste, lo que hemos estado haciendo es el espectro de energías. Porque el espectro de una onda puede referirse a muchas cosas. Ajá. Ok, entonces cuando tú ya dices, es el espectro de energías, ya se entiende mejor lo que estás haciendo. Porque la, sí. porque la energía de una onda es el cuadrado de su amplitud. Entonces... Eh, sí. eh, Ahí ya que se, se escucha un poco más claro que esta función Z por Z conjugado que estás trabajando, es justamente eso, estás tratando de encontrar los cuadrados de energía de cada una de las ondas individuales que componen tu onda completa. ¿Okay? Sí, exacto, Entonces, al final es eso, ¿no? Que ah, pues nos apoyamos de eso para sacar la, la energía, ¿no? Por ahora sí que... O sea, como... Sí, como sí dijiste... Sí lo dijiste, pero lo dijiste un poco revuelto, que de, sí, si lo hubieras dicho, si lo hubieras dicho el principio. Sí, pensable, claro, lo debía haber entrados desde principio, ¿no? ¿De para qué? Exacto. Siempre que pongan una ecuación, este, entiendan físicamente de dónde sale. Expliquen físicamente por qué esa ecuación, porque se usa esa ecuación, y no otra. Ah, sí, Entonces, bueno, en mi reporte este, lo tengo un poco más detallado, ¿no? Nada más aquí se deducía por todo porque iba a estar de 15 minutos, ¿no? Okay. sí, sí, está, está, está, bien. O sea, entiendo que hay, siempre hay este pequeño, estas pequeñas complicaciones, sobre todo cuando expones. Eh, pero fuera de eso, este, creo que están bastante bien. Eh, lo más interesante de este, de este tema es cuando eh, tal vez la parte que, que parece un más senc es, es muy sencilla por el hecho de que estás con las ondas completamente en el mar, como si no hubiera ninguna interacción. La parte interesante de este tema, que se pone realmente difícil y, y es un reto, es por ejemplo cuando ya tienes ondas cerca de la playa. o sea, Es muy diferente una onda en el en mar abierto, donde no hay interacción con nada, a una onda en la playa cuando... Eh, la interacción con el suelo ya modifica completamente el comportamiento de, de esta onda pero aún así la serie de Fourier que tiene este, le sigue funcionando y lo único que hay que hacer es ajustar las condiciones este, de, de frontera eh, el, ahora el problema que me mencionaste que, que, era tu, que es tu complicación es un problema también muy bonito eh, muy difícil ¿sí? Este, hay mucha investigación algo, eh, que se está desarrollando en este sentido porque va a ser un problema importante en el futuro y de hecho en algunos lugares ya es un problema importante actualmente de hecho yo tengo tuve un alumno hace como cinco años o algo seis años o algo por decirlo que justamente expuso este tema y escogió la complicación de poner un, un bloque no, una cosa en el mar ahí en medio obviamente supones una playa derechita y tienes tú un cuadrado o un círculo, una piedra circular o cuadrangular para que sea sencillo y ves cuál es el efecto, tanto de la, del hecho de que el, el suelo ya no sea tan profundo como del bloque que tienes. Y, eh, y de hecho desarrolló su tesis en, a lo largo de este tema, terminó desarrollando su tesis de este tema y ahora me parece que está haciendo su doctorado esta chica en, en Holanda, justamente sobre esto. Porque ustedes sabrán que en bueno, los Países Bajos eh, se, se construyó ganándole terreno al mar. Pero eso hizo que el país realmente esté por debajo del nivel del mar. Si ustedes alguna vez están en Amsterdam o en alguna ciudad costera, en el muelle, eh, se ve como, un, como, como si fuera una pequeña presa como un un bulto de tierra que está sosteniendo el mar y la ciudad está del otro lado pero más hundida que la que el mar y es bastante, o sea, sí son, son unos diques que contienen al mar y en algunas zonas se alcanza a ver a 3, 4 metros que la ciudad está por debajo del nivel del mar de hecho, si se llegan a romper esos diques toda la ciudad se inundaría eh, pero bueno, con la subida del nivel del mar, obviamente el oleaje aumenta, este, no solo, no, aparte de que el nivel del mar aumenta, el oleaje va a aumentar. Y entonces en estos momentos tienen, se está desarrollando mucho la idea de, de qué manera pueden poner obstáculos en el mar para que sean con la mínima cantidad la mínima cantidad de obstáculos y, obstáculos y la mínima cantidad de superficie que se usen, porque si sí, ponen demasiados, obviamente afectaría la navegación y otras cosas pero que a la vez pueda detener el oleaje lo suficiente para que no afecte tanto a la ciudad entonces otra vez es un tema de investigación bien interesante que se está desarrollando pues, es un problema mucho más complicado obviamente pero la base es, es lo que estamos viendo entonces, es una cosa muy bonita eh, y bueno, pero bueno muy buena exposición. Si no hay más preguntas, pues un aplauso virtual para, su, para Fabián, por favor. Gracias. Este, y listo. Entonces, en la siguiente exposición ya no va a ser la extensión de esto, ¿verdad? no. <risa> Ok, bueno, pero si te gusta el tema, te digo, hay muchísimo trabajo de investigación que se hace en, en esta sí, es lo que veo. Aparte, pues no, me interesó así como que en lugar de complicarme o no extrapolarlo, no sé si se pueda como para ondas gravitacionales y todo eso de mareas de planetas. quizás si eh, se podría hacer de alguna forma así? Eh... En sí, la, la, la física que se usa es la misma, ¿verdad? Bueno, las matemáticas que se usan son exactamente las mismas. La única diferencia con, con las ondas gravitacionales es que las ondas gravitacionales son una, eh, son una onda que puede que, que puede oscilar eh, tanto longitudinal como transversalmente. Eh, por ejemplo, las ondas de sonido saben que son ondas transversales, ¿no? Oscilan en la dirección en la que se mueve la onda. Sí las ondas ¿no? del mar por ejemplo son ondas transversales o sea, si la onda va en una dirección la onda se mueve la onda oscila perpendicularmente las ondas gravitacionales tienen ambos modos de vibración esa es la única diferencia pero eso quiere decir que hay términos extra la función de la, la digamos la oscilación ya no se mide en una dirección sino ahora se mide en dos direcciones son dos funciones. Pero fuera de eso, las matemáticas es de, que de la onda son exactamente lo mismo, porque a final de cuentas, las ondas gravitacionales son un problema que podemos llamar que podemos llamarle un problema clásico. ¿En qué sentido es un problema clásico? No, está me no tiene nada que ver con mecánica cuántica. ¿okay? Eh, son ondas que se trabajan, que, que tienen exactamente... Eh, las zonas que se descubrieron hace tres años o algo así son la parte clásica del problema gravitacional no hay no no está metido gravitón ni nada por el estilo no a cuenta. Eh, pero estas fueron tan complicadas de descubrir que pasarse al régimen de gravitación cuántica es, se ve dif, difícil llegar o sea creo que todavía faltará no sé, alrededor del orden de 100 años por lo menos, si no es que mucho más sí eh, pero al ser un problema clásico se trabaja como una onda clásica como todas las que hemos estado viendo bueno, este, gracias Fabián sí eh, de hecho, por, por eso cuando se descubrieron, o sea, no fue un, la, la novedad de la descubrí, del premio Nobel de las ondas gravitacionales, creo que sí fue porque es algo interesante, pero es algo que nadie dudaba que existiera. O sea, el único el problema es el problema técnico de descubrirlas. ¿Okay? Entonces eh, pues el premio Nobel creo que en gran parte no solo fue por el descubrir este este fenómeno, sino por las eh, la ingeniería lo que se tuvo que desarrollar para poder descubrir la precisión con la que hacían las medidas pero ahora, de ahí de pasar de esa precisión a la precisión cuántica pues todavía falta, nos falta mucho eh... Bueno, si quieres dejar de compartir tu pantalla. Ok, ok, bueno. Entonces, eh, si ya no más exposiciones ni preguntas ni, ni, ni preguntas de sus problemas ni de sus otras exposiciones, pues vamos a continuar con el tema con el que estábamos, que era función de grid. alguna pregunta que tengan sobre función de Green bueno les había pedido ver este pequeño video que les hice sobre la teoría básica de función de Green eh, ahí, se, ahí se ven muchísimas cosas espero que todos lo hayan checado les di tiempo durante de la clase pues ahí no, ahí, espero que no haya ningún problema eh, ahí estudio un poco de las condiciones de frontera como pues, diferentes condiciones de frontera se necesitan analizar de manera distinta para, para resolver un problema específico eh, platicamos de qué es la función de Green básicamente que no es más que una técnica en la que resolvemos una ecuación no homogénea de manera puntual es decir, con un punto de lo que significa la ecuación diferencial por ejemplo, si estamos en mecánica cuántica y resolver la función de onda significa encontrar una densidad de probabilidad, pues encontrar la función de Green significa de encontrar una densidad de probabilidad puntual. Es decir, ¿y con qué trabajamos cosas puntuales? Con la delta de Dirac. Y después de eso, una solución, la solución general a una ecuación homo, no homogénea para un término de inhomogeneidad general, pues simplemente es sumar contribuciones puntuales para sobre toda la función de inhomogeneidad. Es decir, es, muy, es como cuando en electro resuelven el problema de una partícula, en el electrostática resuelven el, el eh, potencial para una partícula puntual, eh, esa es la función de Green, del, del potencial electrostático, y cuando quieren encontrar la el potencial para una distribución de cargas, pues suman ese, ese potencial multiplicado por la distribución de cargas. La distribución de cargas en el caso de Electro es el término de inhomogeneidad. ¿Ok? Entonces esa es la base, la base de la función de Green. Eh, y dicho eso, pues, lo difícil de un problema, este, de estos problemas más complicados, se reduce a encontrar la función de Green. Porque una vez que ya ustedes tienen la función de Green, ya tienen la solución de en forma de una integral, ya no es una ecuación diferencial. Es integral eh, o pueden saber resolverla por algún método de integración, o aunque no se sepa resolver, se puede encontrar de manera numérica Una buena aproximación. Entonces, el problema práctico básicamente ya está resuelto. ¿Qué problema de inhomogé inhomogéneo? Básicamente, ya está resuelto una vez que tiene la, la función de Green eh, Entonces, eh, después de eso, también les mostré varios eh, métodos alternativos para encontrar la función de Green ¿Por qué? Porque el método, digamos, canónico para encontrar la función de Green puede ser ¿no? bastante largo. Eh, no es el que más se usa. Bueno, es el que no falla, pero es el que pero es bastante largo. Y finalmente dijimos: bueno, ya que vimos otros métodos alternativos para encontrar esa función de Green, pues vamos a encontrarla. Ahora sí, vamos a meternos al, a la forma canónica de encontrarla. Y para eso vimos algunas propiedades. La primera es que la función de Green tiene que ser simétrica porque la. Ecuación diferencial que, de la que tiene que venir es simétrica y la de la de simétrica, entonces todo tiene que, que ser simétrica. ¿Qué significa simétrico? Que si en la función de Green no intercambio las variables de las que depende, el resultado tiene que ser el mismo. Okay. Luego, eh, una cosa que no era una propiedad, pero es algo que vamos a pedir para resolver el problema de la función de Green, es que cumpla las mismas condiciones de frontera que la ecuación que quiero resolver? Eh, recuerden, en el video se los menciono, pero es muy importante. En los libros de física, función de Green se le llama a lo que sea. A la ecuación diferencial o a la ecuación diferencial con eh, las condiciones de frontera específicas de mi, de mi problema. Este, en, en los libros de matemáticas hacen una la distinción de dos de que son dos cosas distintas en los libros de matemáticas son un poco más formales les van a decir que la función de Green cuando no han impuesto condiciones de frontera se llama una solución fundamental de la ecuación en cambio cuando ya pongo condiciones de frontera específicas para un problema particular eh, se llama la este, función de Green propiamente Para tenerlo claro eh, entonces si yo empezara con esta ecuación diferencial eso es, es más, ni siquiera con la ecuación diferencial simplemente igualado a una delta es X eso sería el resultado, la g que resultara de eso sería la solución fundamental del operador diferencial una vez que ya pongo un término de homogeneidad arbitrario y las condiciones de frontera este, para los matemáticos eso se llama función de Green otra vez, los físicos en los libros de física hacen uso indistinto del nombre función de Green para cualquiera de los dos casos tengan un poco de cuidado con eso eh, luego final, otra propiedad que tiene la función de Green que nos va a ser útil para resolver esta, para encontrar la, la función de Green de manera explícita es ver que la función tiene que ser continua. ¿Por qué? Porque la operación que satisface la función de Green es la operación diferencial aplicada a la función de Green tiene que ser igual a delta de x menos y. Eso es resolver la, la función de Green de manera puntual. Pero, la delta solamente tiene una discontinuidad en el punto x igual a y. En, todo, en el resto de la... En la ecuación, en el resto del espacio, tiene que valer cero. Aquí lo pongo para que es distinto de aquí. Entonces, si en todos lados vale cero, cuando yo me acerco por la izquierda o por la derecha al punto de discontinuidad, la función tiene que tender al mismo punto. Es exactamente la misma ecuación. En el punto de discontinuidad puede hacer lo que sea. No sabemos si es continua si sí, tiene el mismo valor, ¿no? pero en el límite, tomando el límite cuando me acerco por la izquierda o por la derecha, sí tiene que coincidir. Bien. Y la última parte es que, la última propiedad que vamos a necesitar es que la derivada no es continua. A pesar de que la función de Green es continua, en el punto de la discontinuidad ahí sí, como puede haber un salto en el valor, este, ahí sí, no sé, qué, no sé qué es lo que haga en la derivada. Y la derivada va a tener una discontinuidad, si me acerco por la izquierda o por la derecha, de tal forma que las, sus diferencias van a ser 1 entre P. ¿Quién es P? El término, el, la función que esté multiplicando a las derivadas cuando pongo la ecuación diferencial de segundo orden en su forma de Liouville esta es la ecuación diferencial de Stunlubil que, que habíamos estado trabajando. Entonces, cuando la obtenemos de esa manera, esta cosa de aquí, el término de la función que entra dentro de las derivadas de Stunlubil, eh, nos va a decir cuál es la discontinuidad de la función de Green que estoy buscando. Entonces, bueno, hasta aquí la habíamos dicho. Habíamos dicho que nos falta demostrar esta propiedad. Eh, y para hacerlo, hicimos por, por ahí un paréntesis, porque para demostrar esa propiedad voy a necesitar la derivada de una función integral. Una función que está definida como la integral con respecto a otro parámetro, de la función que depende de esos dos parámetros, pero en el caso en el que los extremos también dependen de mi variable independiente con que quiero. Entonces quiero la derivada con respecto a X. Y eh, la derivada con respecto a X de esta función no es más que la parcial de la función que se, se está integrando con respecto a X. Más la función, pero evaluado cuando T vale primero H, y termino la frontera superior, por H', menos F con T evaluado en la frontera inferior, por esa G' por esa frontera inter, inter, inferior derivada, ¿ok? ¿De dónde sale esto? Pues es simplemente como una regla de la cadena. Si yo tengo f que depende de h, y que a su vez depende de x, pues la derivada de esto con respecto a x tiene que ser la derivada de f con respecto a h por la derivada de h con respecto a x, ¿ok? Únicamente hay que hacerlo con cuidado porque ahora tenemos límites de integración. Ahora, esa, esa H y ese y esa G están evaluados en sus, sus no. límites de integración. Eh, la clase pasada lo demos, demostramos. Esta esa igualdad es algo más o menos sencillo. Este fueron dos dos Escribir. No. Y es un Escribí muy grande, entonces no muy complicado. Si alguien lo no estuvo, por favor, eh, cheque el, el video de la clase pasada. que eh, Me parece que ya lo subí. Si no si no lo subí, si no lo subí, no lo subo, pero estoy casi seguro de que ya lo subí. Este, y ahora sí, esta como dije, la voy a utilizar para demostrar la que me interesa, que es la discontinuidad de la función de gay Y listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Perfecto. Entonces, eh, voy a empezar con, ¿qué es lo que quiero que sea la función de Grimm? Si yo tengo una función, un operador diferencial L, por ejemplo, derivada con, uno sencillo, derivada con respecto a X, o segunda derivada con respecto a X, o derivada más seno de X, de, lo, cualquier operador diferencial. Yo quiero que aplicado a mi función U de X, satisfaga que esto es el potencial o alguna nueva función de inhomogeneidad V de X. ¿okay? Por ejemplo, si L es... Segunda derivada con respecto a x más x, digamos. Lo que estoy escribiendo ahí nada más es la segunda derivada con respecto a x aplicado a la función u que depende de x, más x por u de x igual a v de x. Eso es simplemente lo que estoy escribiendo, solo que de manera resumida en esta parte. Eh, y utilizando el método de la función de Green, ya vi que la función u... Bueno, que, para, que primero, para encontrar la función de grid, tengo que hacer esa operación diferencial, exactamente la misma operación diferencial, pero ahora aplicado a mi función g, que depende de x, y le voy a meter otro parámetro, x, y, y que eso tiene que valer delta de x menos y. Resolviendo esta nueva ecuación diferencial, que no es más que segunda derivada de g, Respecto a X más X por G de X. Recuerden, G siempre depende de X y, y. Es igual, a, ya no a la V original, sino a una delta de X menos Y. eso es lo que siempre he estado mencionando, que primero lo resolvemos para un, el caso puntual. Entonces, una vez que yo conozco la función de Green, yo sé que, puedes, que puedo que ya le puedo resolver cualquier ecuación diferencial con cualquier término de inhomogeneidad porque mi solución va a ser u de x igual a, eh, ¿qué era? La integral de la función de Green multiplicado por ese término de inhomogeneidad la otra con, en la otra variable e integrado con respecto a y. Otra vez, por ejemplo, si en Electro la función de, de Green de una partícula eh, del campo electrostático es 1 entre R menos R'. La ecuación que me define el potencial, es decir, el potencial de igual a Rho, salvo constantes, ¿no? Aquí un 4, 4 pi o y Rho sobre epsilon 0, cosas por el decir Pero salvo las constantes, que no voy a poner en este momento, ¿cómo encuentro la función de Green? Pues resolviendo... El, perdón, es la plasian, la ecuación, resolviendo la ecuación de Poisson, pero para G, igualado a delta de R-R'. ¿Ok? Quiere decir que estoy resolviendo el potencial para una cosa puntual. Es decir, en el caso de Electro, es para una partícula puntual. Y de esta manera encuentro que esta es la función de Green. Y luego, si quiero resolver para el caso general, de cualquier distribución de carga, pues hago la integral de G por el por el término de inhomogeneidad, es decir, Rho sobre R menos R', integrado con respecto a R'. Esto es el potencial electrostático, ¿okay? que ya vieron. Entonces, eh, es exactamente lo mismo. Y entonces, en el caso general, voy a construir mi solución U para cualquier problema arbitrario, como la suma de la, de la contribución puntual, es decir, de la función de grill por el potencial, que, por el término de homogeneidad que, que quiero resolver. ¿Okay? Entonces, si esta es mi solución, si eso es cierto, ¿quién es la derivada de mi solución? U' de X. Y para eso, eh, voy a separar mi... Ni... Aquí, hay... Bueno, aquí hay un pequeño detalle con la integral la integral eh... en principio ya dijimos que tiene... la función g tiene que ser continua no hay problema pero vamos queremos analizar la discontinuidad en la derivada de g entonces vamos a analizar eh, cómo se modifica la derivada tomando como punto de referencia el punto en el que x es igual a y entonces, si mi problema está definido en el intervalo a, b, voy a separar esa, esta integral en dos partes. Una, la integral desde el inicio de mi intervalo hasta el punto, a un punto x, más el la integral desde el punto X hasta el punto final, hasta el punto B es la parcial de G de X, Y no, bueno, perdón, de G de X, Y V de Y integrado con respecto a Y ¿Sí? ¿Por qué hice esto? Pues para, porque lo puedo hacer simplemente en lugar de hacer una integral desde el punto A hasta el punto B lo hago desde el punto A a un punto intermedio X, y luego desde ese punto intermedio hasta el X hasta el, hasta el punto final. Eh, ¿De qué me sirve esto? De que el punto X es justamente donde tengo la. donde la delta hace, cosas, hace lo que no tengo, no tengo ni idea de qué hace. Es el punto que, voy, que me interesa analizar. Y ahora sí, voy a calcular U' de X porque necesito eh, las derivadas de g, porque es lo, es lo que quiero analizar, cómo se comportan las derivadas de g. Pero chequen, ahora, los ex, estos extremos dependen de la variable independiente, por eso voy a necesitar la fórmula de Leibniz, para derivar eh, extremos que dependen de, eh, de función. Entonces, esto no es más que, primer, primero vimos que la derivada de la integral tenía que ser la parcial de lo que esté adentro, de lo que se está integrando. Entonces la derivada parcial de g, de x, y, con respecto a x por v de y, integrado con respecto a y. La otra integral también va a tener una parcial similar, la integral de, de x a b, de la parcial de g, de x, y, integrado con respecto a x, v de y, integrado con respecto a y y luego van a tener estos otros términos que tenía la fórmula de Leibniz que es la lo que sea que esté integrando Eva, bueno el a y el b obviamente no son funciones esas, no, la, esas no, me, no las tengo que evaluar pero el otro extremo sí los otros extremos que dependen de que sí y en la fórmula de la N, recuerden que era lo que sea que esté integrando, pero con la variable y evaluada en el punto, en el otro punto, en el punto de, en la función en la que estoy, eh, que tengo en mi frontera. Multiplicado por la derivada de la, de la frontera, pero las derivadas de las fronteras van a ser 1, la derivada de x con respecto a x es 1. Entonces, simplemente va a ser la función g, Evaluada en x, x es la variable original, ahí no le hago nada, pero y evaluado, y evaluado en x. Sí. Eh, y aquí es cuando me estoy acercando por la derecha. Estoy de la, me voy a hacer el límite cuando me acerco por la derecha, entonces le voy a poner eh, x, x más. Y recuerden que en la fórmula de Leibniz lo que tenía el extremo inferior tenía un signo menos. Entonces, dejen ponerlo. Más x menos g de x. Más, más la función g, para la otra integral, hago exactamente lo mismo, pero ahora me acerco por la izquierda, es menos, ¿ok? Y todo eso multiplicado, este, está multiplicado por la función v, pero que está evaluada en el, en el punto y, pero ahora lo tengo que evaluar en el punto x, Entonces, esta parte va multiplicada por v de x. ¿Está claro lo que hice? Medio confuso. No, sí, está claro. Ok, perfecto. Ah, perdón. Aquí tengo un pequeño error. Eh, al, al, meter, al poner el paréntesis, aquí este, tengo que cambiar el signo porque está multiplicando por un signo negativo para que ahora sí me quede positivo. Eh, entonces, estoy. La derivada me da. Al sacar, tratar de sacar esta derivada, me da la función g evaluada en los, en los puntos de la discontinuidad. ¿okay? Pero, recuerden que habíamos dicho que la función g sí era continua. La derivada no, pero la función g sí tiene que ser continua cuando me acerco por la izquierda o por la derecha. Entonces ese término es cero. Eso quiere decir que u' de x, la solución a mi ecuación diferencial, solo es la integral de a a x de la parcial de g evaluada en, en, este, en aquí debería ponerle x cuando me acerco por la derecha y cuando me acerco por la izquierda, pero déjenme ponerle nada más así, para que no haya ningún problema, V de Y, solo estoy copiando exactamente lo mismo que había encontrado arriba, bueno, en la página anterior, solo sin, el, sin lo que ya hice cero. Okay. Eso fue lo que encontramos. ¿Y por qué lo volví a escribir? Porque voy a fijarme también en la segunda derivada. quien es prima de de x. Pues lo mismo, la primera parte solo es la parcial de lo que está adentro de la integral. Entonces, la segunda parcial con respecto a x, de g de xy, v de y, integrado con respecto a y, más la integral de x a b de la segunda derivada parcial de g de xy, con respecto a x, v de y, Integrado con respecto a Y. Y luego los otros términos que vienen de la fórmula de Leibniz. Recuerden, es lo que, sé, lo que estoy integrando, no, perdón, lo que estoy integrando, pero evaluado cuando Y vale el X de la frontera. Multiplicado por X', prima pero en este caso va a ser 1. Eh, otra vez, como estoy aquí del lado izquierdo y aquí del lado derecho de la, del punto de discontinuidad, le voy a poner... Y igual a X más o a X menos, dependiendo de qué lado esté. Y entonces ahora sí. Los términos que le tengo que, que sumar son la parcial con respecto a X de X. Mencioné y evaluado, en, e, y evaluado en X cuando me acerco por la izquierda. La función V de X cuando me acerco por la izquierda. Menos de la otra integral Exactamente lo mismo, pero ahora cuando... Esto me acerco por la derecha. Parcial con respecto a x. De la función g evaluada en x. Y cuando me acerco por la derecha. V evaluada en y igual a x cuando me acerco por la derecha. Y listo. Eso sería todo. Ok. ¿Para qué hice todo.. ¿Tudo... Todo esto, recuerden que yo quiero ver cuál es el punto de discontinuidad de, la, de las derivadas, de, g, de la derivada de g. Yo mencioné que la parcial de g con respecto a x, x menos la parcial de g de x, x más, con respecto a x, va a tener una discontinuidad, que era 1 entre p de x, el, el, la función de, que aparece con las derivadas en la ecuación de estudio -B. Entonces, eh, aquí ya tengo algo similar, salvo que está multiplicado por esta función v, evaluada en distintos puntos. Sin embargo, la función v eh, no tiene nada que ver con la función de Green, es, es la, el término de inhomogeneidad, en principio ese decir, puedo suponer que es continuo, de hecho, es decir, podría factorizarlo y decir que tiene el mismo valor. Entonces, lo que yo voy a hacer es checar que si, si esto se satisface, quiere decir que U está construida de tal, está construida bien de tal manera que nos da la solución a la ecuación de Bien. Entonces, si u si, si esto se satisface, ¿quién es V'? Que acabo de encontrar? Pues la primera parte es igual. Eh, para que me quepa y no escribirlo. Bueno, voy a poner esta parte simplemente como una integral. Lo voy a volver a poner ya no de AX a y de XAB, sino como la integral de AAB. Recuerden, solo la partí porque me convenía, pero la puedo volver a escribir como, como una sola integral. Eh, más eh, si esta cosa de aquí es cierto, si esto de aquí es cierto, entonces lo que tengo de este lado no es más que la función v evaluada en x sobre p de x. ¿Okay? Eh, eh, ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. no, todo bien. Vale, perfecto. Ya casi terminamos. Sí, este está claro, lo demás ya, ya son los pasitos muy sencillos. Porque eh, vamos a fijarnos. tengo, entonces tengo prima voy a usar como, como es u mi prima y voy a usar tan como es u prima y también, bueno obviamente también voy a necesitar en este momento cómo construir la función u ¿Qué? son las tres cosas que necesito para lo que sigue eh entonces, ¿dónde usamos u' u' y u? Pues en la ecuación diferencial. L aplicado a u, recuerden que es la función v de x. Voy a fijarme explícitamente en el caso en el que eh, sea una, en el que ya haya puesto el operador diferencial como un operador de Es decir, eh, derivada con respecto a x de la función p de x por la derivada con respecto a x de u de x, más un q que puede depender de x, multiplicado por la función u de x, igual a u de x. Ahora, si desarrollo este término, pues sería lo que ya conocemos, la derivada de p de x, de llamarle p' por q', más... P por prima más Q de U igual a V de X entonces eso significa que L aplicado a U es igual a voy a escribir ahora sí explícitamente quien aquí tengo u u prima y u prima. Las voy a escribir explícitamente como las encontré, como las puse hace rato eh, en términos de la integral. Entonces, ahora aquí ah, okay. Voy a empezar con el término u prima. El término u prima es por p. Lo tenía aquí. Es simplemente V, v X, el PCM cancela más esta integral multiplicada por B entonces el edu es el término de homogeneidad más eh, la integral de, voy a poner la integral de A a B pero recuerden que para no estar escribiendo dos veces todo, pero recuerden que estoy considerando que la estoy haciendo desde A a X y luego de X A a B partiendo la integral. En realidad tendría que escribir dos integrales, pero nada más para no estar escribiendo todo el tiempo todo. Este, dejen, dejen escribir una sola. Y era g, segunda parcial de g con y, eh, por la función v que dependía de y, e, de integrado con respecto a y. Esa fue la v' que, que habíamos encontrado. Luego viene P' multiplicado por U'. Y eso era esto de aquí. Otra vez voy a poner una sola integral en lugar de las dos, pero recuerden que estamos cortando la integral. Eh, para ah, Como para aislar el punto de la discontinuidad. Entonces es la integral de la derivada de G por V de evaluado en Y. Entonces, P' que multiplica la integral de A a B de la parcial de G, de XY, con respecto a X, multiplicado por V de Y y evaluado con respecto a Y. Y finalmente, tengo el término Q, recuerda con este P' puedo depender, depende de X obviamente. Y finalmente tengo el Q de X por U, pero U la habíamos construido como la integral de G. ¿Ok? Ahora, ¿para qué hicimos todo esto? Recuerden, otra vez insisto, eh, en cada una de estas integrales tendría que escribir dos integrales. Una desde A al X que cuando me aproximo por la izquierda, luego al X cuando me aproximo por la derecha hasta B. Es decir, estoy tratando de dejar eh, aislado el término el término de la donde puede haber una discontinuidad. Y entonces dejen escribir esto, dejen eh, reescribir esto como v de x. Estos términos que están multiplicando a las integrales dependen de x, pero las integrales dependen de y entonces pueden entrar a la integral sin ningún problema. Entonces, tengo v de x, que es este término, más la integral a b, eh, p, por, sería p por la segunda derivada de g, más p' por la primera derivada de g, le puse un 2, pero era la primera derivada. Más Q por G. ¿Qué es eso? Pues chequen, es el operador diferencial, pero ahora ya no he aplicado a U a U, sino a, sino a G. Tengo P por G P' por G' y Q por G. Y todo está multiplicando por V depende de y. Eso quiere decir que es v de y por el operador diferencial aplicado a g de x y integrado con respecto a y. Pero recuerden que insistí mucho en que estaba haciendo dos integrales en cada término, o sea, realmente esto sería la integral desde a a x y luego desde x hasta b. ¿Por qué? Porque, otra vez, como dije, estoy aislando el punto donde puede haber discontinuidades. Entonces, si no considero el punto donde hay discontinuidades, el operador aplicado a g siempre vale cero. Porque es, era una delta. El único lugar donde no vale cero es en el punto de la discontinuidad. Pero, otra vez, estoy insi insistiendo en que todo esto lo hice únicamente para aislar ese punto. Quiere decir que realmente esta integral es cero... Y solo tengo el tengo que el operador diferencial aplicado a u es mi es v de x. Pero eso es justo lo que quería. Yo dije, si, si, si satisface eso cuando construyo la función u con la forma de la función de Green, pues ya resolví mi ecuación. ¿Qué necesité para que se satisfaciera? Pues yo no supuse nada, solamente todos todo fueron integrales y ahí, el, y ahí está el punto de discontinuidad. Lo único que tuve que suponer, la única suposición que tuve que hacer fue esta. Que, eh, que la derivada de g tiene una discontinuidad que está dada por una entre p de, p de x. Si yo le pongo aquí que la discontinuidad tiene cualquier otro valor, no puedo cancelar los términos siguientes y entonces no va a ser y no voy a llegar al resultado que quiero. Entonces tengo que pedir esa discontinuidad para que la función de Green haga lo que yo quiero, y es que me resuelva la ecuación diferencial diferencia. Y listo. Entonces ya, ya concluyo. De esta manera concluyo que, que la derivada de g tiene que tener esta discontinuidad. ¿Alguna pregunta? Está un poco engorroso, pero... No ¿Quieren que escriba todo un poquito más formal? Todo lo que acabo de mencionar. Estamos bien así. ¿Me escuchan? Pues no. ¿Saúl? ¿Ale? Todo bien. Todo bien. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Todo bien, profe. Súper. Bueno, otra vez. Todo eso fue solo para encontrar esta relación, que es la que vamos a necesitar para encontrar la función de green digamos, de la manera estándar. Entonces, ahora sí, ¿cómo encontramos la función de Green para un problema particular? Para encontrar la función de Green tal que satisfaga que mi ecuación diferencial aplicado a g sea mi delta de X menos Y. Eh, vamos a hacer, seguir simplemente... Eh, vamos a hacer, Son tres pasitos sencillos. Primero... Vamos a resolver... G de, G de XY le voy a poner aquí, ese subíndice, bueno, no, no se lo puedo. G de XY igual a 0, es decir, la ecuación homogénea, pero en dos zonas: en X menor a Y y en X mayor a Y. ¿Eh? Por ejemplo, si es una ecuación diferencial, eh, tengo que tener dos condiciones de frontera. Entonces, lo que voy a hacer es, primero, no fijarme en la discontinu discontinu discontinuidad. Resolverlo como dos problemas distintos. Imaginen que tengo mi x, por aquí en algún punto está y, y lo quiero resolver mi ecuación en este intervalo. Entonces resuelvo mi ecuación en, en cada una de las zonas, por separado, e impongo las condiciones de frontera. Como ahora tengo dos problemas, estoy resolviéndolo en dos partes, ya no necesito, ya no necesito dos condiciones de frontera, necesito cuatro. Dos para fijarlo del lado izquierdo de la discontinuidad, y dos para fijarlo fijar el problema del lado derecho de la discontinuidad. O Entonces, sea, lo primero que hago es resuelvo la, la ecuación diferencial homogénea en cada lado de la, de la discontinuidad con las dos condiciones de frontera. Pero como ahora necesito cuatro condiciones y no dos, me, me deben quedar por ahí bailando, volando algunos parámetros. Dos parámetros que tengo que fijar. Entonces, se fijan. Lo siguiente que hago es que fijo los parámetros extra. digamos, pegando la función de Green en la discontinuidad pegando la función de Green en x igual a y ¿Y de, qué, ¿y de qué manera la pego? pues imponiendo las condiciones que acabo de demostrar ¿Cuáles son las condiciones que acabo de ver hace un momento? Con la continuidad de G. Recuerden, G tenía que ser igual de un lado que del otro. Eso, es una, eso me va a dar una nueva, una nueva condición para esos parámetros. Y la discontinuidad de G', que es lo que acabamos de, de demostrar. Entonces, la idea está más o menos clara. Entonces, la idea es simplemente resuelvo de en ca a cada lado de la discontinuidad y luego lo pego. ¿De qué manera? Necesito dos condiciones para pegarlo porque son las condiciones de la ecuación diferencial que me quedaban libres. Pero yo tengo dos condiciones sobre g. Una condición es que sea continua y otra condición es que su derivada sea discontinua. Vamos a ver un ejemplito para que para fijar estas ideas. Vamos a resolver una, una cosa muy sencilla. Eh, la segunda derivada con respecto a x más, du, más u de u más u de x es igual a alguna cosa externa. Esta es la ecuación de tipo, una ecuación tipo oscilador armónico con omega igual a 1. Entonces, es básicamente un oscilador armónico, pero con alguna fuerza externa. ¿Qué fuerza externa? La fuerza externa arbitraria que yo quiera, que yo quiera ponerle. Y le voy a poner, voy a poner que estábamos oscilando entre, es en 3, es como una cuerdita tal vez que, con extremos fijos entonces voy a con poner condiciones de frontera U de 0 igual a 0 y U de... voy a poner pi medios para que sea fácil encontrar lo que voy a calcular igual a 0. Le podría poner L pero para que, nada más para este ejemplo que tenemos, no en esté escalando todo, le pongo pi medios a, mí, a la longitud de mi cuerda. entonces L el operador diferencial es Segunda derivada con respecto a x más 1. Eh, ¿Quién es mi p de x? Recuerden, en la ecuación de Sturm-Liouville teníamos derivada con respecto a x de p por la derivada con respecto a x más q. Este era el operador de sturl -Liville. Entonces es lo que esté multiplicando en medio de la primera y la segunda derivada cuando, tengo cuando, solo, cuando no tengo el término de, de una derivada. Entonces aquí p de x vale 1. Es, es uno de los casos más sencillos que hay. Y ahora sí, yo quiero encontrar una función, la función de Green, tal que al aplicarle ese operador diferencial me dé de una delta. Y entonces voy a resolver la homogénea. Si x es distinto de y, entonces resuelvo eh, g mi prima más g. Igual a cero. Recuerden, la derivada es sobre la variable x. Entonces, en este caso es una cosa muy sencilla. g, pues tiene que ser senos o cosenos. Puedo ponerlo como exponenciales imaginarias, pero eh, aquí me conviene, va a ser más fácil de trabajar con senos y cosenos. Entonces, g, x, y. es igual a una constante por coseno de x, más otra constante por Seno de X. Ojo, estas constantes, G depende de X y de Y. Pero la ecuación diferencial estamos resolviendo solamente la dependencia en X. Entonces, estas A y B podrían llegar a depender de la variable Y. Entonces, eh, eso es en general. Pero ahora sí, yo me fijo en resolver otra vez. Tengo mi eje X, tengo el punto Y donde está la discontinuidad, y me voy a fijar en resolverlo a cada lado, encontrar g a cada lado de la discontinuidad. Entonces g tiene dos partes. Es una constante c1 por coseno de x más c2 por el seno de x en, el, en los puntos x que voy a poner x menor a y y otra constante c3 por coseno de x más c4 por el seno de X en los puntos X mayores a Y. ¿Ok? Y ahora sí, voy a poner las condiciones de frontera de mi problema. ¿Qué significa? Que G evaluado en 0 tiene que valer cero. Eso es en, en X menor a Y. En esta, en esta zona. Si esto, cuando X vale 0 el seno vale 0. Entonces, para que toda la función valga 0, C1, C1 tiene que valer 0. Espérenme un ratito, dejen conecto a mi computadora que se me está acabando la pila. Entonces decía, simplemente por las condiciones de frontera, por la primera condición de frontera, eh, pues una, la constante C1 vale 0. Y luego, estoy trabajando, si te estoy trabajando en el intervalo 0 y pi medios, pues eh, entonces C4 tiene que valer 0 también, porque en pi medios el coseno vale 0, este término vale 0 para que todo valga 0, si el seno vale 1, para que g valga 0, necesito hacer c4 a fuerza igual a 0. ¿Ok? Eso quiere decir que g de x y vale simplemente una cierta constante, c2, recuerden que podría depender de y, seno de x, Va a ser 3, pues de X, esto cuando X es menor a Y, y esto cuando X es mayor a Y. ¿Ok? Finalmente, si lo notan, pues ahora sí, tengo dos condiciones que no he fijado, que las voy a, a como las voy a fijar, pues pegando la función G, pegándola, pegando estas dos. ¿Y cómo las voy a pegar? Pues como dije, con la, primero con la continuidad, es decir es decir, y con la discontinuidad de la derivada ok entonces la primera parte la continuidad me dice que c2 por seno de x tiene que ser igual a c3 de x. Y la parte de la discontinuidad me dice que, recuerden, me decía que la parcial de g de x cuando me acerco por la derecha con respecto a x menos la parcial de g con respecto a x cuando me acerco por la izquierda tiene que ser igual a 1 entre p de x pero en este caso dijimos que era un problema muy sencillo en el que P valía 1. Entonces esto es eh, 1. ¿Quién es la derivada de G con respecto a X cuando me acerco por la por la derecha, ojo, es, es acercarme por la derecha a la discontinuidad, es decir, la parcial de esto con respecto a X, pero evaluado en el punto eh, de la discontinuidad, es decir, menos C3 por el seno, ya no de X, sino estoy evaluado, evaluando en la discontinuidad, y luego la derivada de g con respecto a x cuando me acerco del lado izquierdo, esta parte, menos c2 por el coseno de e, de ya no de x, sino evaluado en, la, en el punto de la discontinuidad, y esto tiene que ser igual a 1. ¿Ok? En principio, con esto y con esto, tengo dos ecuaciones algebraicas con dos incógnitas. Entonces ya puedo resolver, encontrar quién es C2 y quién es C3. Y para esto, bueno, ya hay muchas maneras para hacerlo. Eh, por ejemplo, podría de la primera ecuación despejar C2. C2 es igual a C3 seno de X sobre seno de X. Y luego eh, utilizar la segunda ecuación para... Escribir C3. Perdón, eh, sí, lo puedo, puedo meter esto en la otra ecuación. Es decir, quiere decir que tengo menos C3 seno de Y menos la C2 que acabo de encontrar. C3 coseno de X sobre seno de X coseno de Y igual a 1. Y de aquí ya puedo despejar C3. Eh, bueno, sí, sí. Eh, perdón, perdón, aquí me equivoqué. Este, aquí me, me equivoqué en un punto, disculpen. Estoy pidiendo la continuidad cuando X vale igual a vale Y. Entonces, obviamente, también tiene que ser evaluado en el punto X igual a Y. Sí, de, del lado derecho sí lo hice, porque aquí sí puse Y, X igual a Y, pero de, en, esta, en la continuidad no lo puse. Ahí tiene un pequeño error. Ahí está. Entonces, aquí tiene que ser coseno de Y sobre seno de Y. Y aquí, multiplicando por Y, tengo, pues, voy a tener coseno cuadrado de Y y seno cuadrado, seno cuadrado de Y. Perdón, multiplicando por seno de Y, voy a tener seno cuadrado de Y y seno cuadrado de Y, que eso es 1, entonces solamente tengo menos 2 veces C3 igual a 1. Igual a seno de y. Sí. Entonces tengo menos por veces C3 igual a seno de y. Bueno, multipliqué esta ecuación por seno de y para que aquí tuviera seno cuadrado y aquí coseno cuadrado que me transformamos me da mal. Entonces, C3 es igual a. Seno de Y sobre, menos seno de Y sobre 2. Y luego ya puedo sustituir acá. Si me cabe aquí. Me voy sustituyendo en la otra. Tengo, los senos se me cancelan. Solamente me va a quedar menos coseno de Y sobre 2. Entonces, c 2 es igual menos sobre y sobre 2 y para que quede estas c1 c2 y c3 pues para eh, meterlo en la función de entonces ya juntando todo tengo que gxy espera, un momento necesito hacer momento Entonces, la función de Green es eh, menos coseno de Y sobre 2, que era mi, mi constante, C2, multiplicado por seno de X, esto cuando X es menor a Y, y la otra constante era eh, menos seno de Y sobre 2 por el coseno de X mayor allí y ahí está listo es, esa es mi eh, función de Green entonces si quisiera resolver mi ecuación difer mi, ya ahora sí mi ecuación diferencial con la que empecé ahí está para cualquier f para cualquier, no importa el término de la, el término de la homogeneidad que le ponga es decir, si esto es un oscilador armónico, no importa cuál sea la fuerza externa que le ponga. Siempre la solución va a ser u de x igual a la integral, estoy trabajando entre 0 y pi medios, pero eh, tengo aquí un punto de discontinuidad, entonces voy a hacer la integral de 0 a x, de mi función f de, de pero evaluado en y por ese, ese término es menos seno de y coseno de x integrado con respecto a y eh, menos la integral de x a pi medios de f de y coseno de y por seno de x integrado con respecto a X. Entonces, ya terminé. Y si, si se dan cuenta, este método es súper poderoso, porque otra vez, a lo mejor la integral no la puedo hacer. Puede ser una integral difícil que no la pueda hacer explícitamente. Pero cuando no se puede hacer una integral, por lo menos se puede hacer numéricamente. Siempre se puede hacer numéricamente. Entonces, eh, no importa quién sea F, no importa cuál sea, en este caso, la fuerza externa que lo haya puesto al... al a mi oscilador armónico. La solución siempre está dada por esta integral. Pero si se dan cuenta, pues este, este método para encontrar G, fue un, no mucho más largo, pero sí fue un poco más largo, pero ojo, es, un, es uno de los casos más sencillos. Cuando tengan una ecuación diferencial más complicada, obviamente se vuelve, no difícil, pero sí un poco engorroso hay que tener mucho cuidado con, con las evaluaciones sobre todo y listo ¿alguna pregunta? ¿quieren que me regrese alguna parte para que copien? pues yo voy copiando ¿Sí? Has podido copiar todo? sin problema. Eh, Juan, Saúl, Ale. Juan dice que todo bien. bien. Perfecto. Saúl, Ale. Yo igual todo todo bien. ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece esta, esta técnica? Dicen que todo bien. Eh, perfecto. Bueno. Eh, bueno, se no, perdón, se me fue el tiempo y no les he dado descanso. Este, pero... Con esto prácticamente terminamos todo. Quería ver. Entonces, este, aquí en los en los otros archivos que les dejé. Que les dejé. Viene justamente esta parte que acabamos de ver. Más o menos como yo la vi. A mí yo la. Creo que aquí, no, no encontré un, algo que estuviera como simplificado. Creo que lo hacen un poquitito más engorroso, pero no, no mucho más, pero con lo, si lo leen, si lo hubieran leído así de entrada, tal vez se habría confundido un poco, pero con lo que acabamos de ver seguramente se, la, se darán cuenta que es lo mismo, un poquito revuelto. Y aquí vienen otros ejemplos para encontrar funciones de Green, por si quieren checarlo también. Eh. Y aquí viene otra cosa que, men, el otro archivo que les mencioné, tiene la otra parte que lee, otra, le, otra técnica que comentó en el video que se utiliza mucho para encontrar la función de Green, que no es resolviendo la ecuación diferencial tan directamente, sino poniendo la función de Green como una suma, bueno, poniéndola en términos de una base de funciones ortogonales como las que hemos estado viendo. Y entonces... Eh, la ecuación diferencial nos la resolvemos, pero ya no eh, de g en general, sino término a término. Es decir, ya no calculamos g directamente, sino calculamos g como expandida en alguna base. Bueno, como está aquí. Entonces, es una técnica también bonita, que a veces es útil. Este, y aquí viene ejemplificada bastante bien. Por eso tampoco la, creo que sea necesario verlo. Este, y problemas, más problemas sobre función de g sobre todo aplicados a mecánica cuántica y a electro. Entonces esto ya es un poquito extra si van a resolver es la tarea que tiene que ver con unión De Green que se los recomiendo mucho porque les va a subir les, su calificación. Pues Chequen estos estos problemitas y también les dejé aquí algunos otros problem, problemas más problemas extra. Este es parecido a la anterior, de qué es la una explicación de qué es la función de Green, y por con la ecuación de Poisson, etcétera, etcétera. Pero les quise dejar diferentes fuentes porque eh, les insisto, a lo mejor yo se los di, no sé si se los di muy claro o muy vago, no sé si me hayan entendido bien o mal. Pero les dejé varias fuentes porque este problema se les suele complicar a muchas personas y algunos lo, eh, lo captan mejor de un lado que de otro. Y otra vez, hay muchos ejemplos para que lo vean. Entonces, me gustaría este, ya dejarles libre para que se enfoquen en su tarea, que se enfoquen en, en su exposición y que puedan... Este, eh, y que y esto ya lo puedan trabajar en el momento que ustedes consideren que tienen tiempo suficiente. Yeah listo, entonces si no hay preguntas pues nos vemos mañana ya nada más para su exposición final, por lo de exposición que quieran entregar la tarea se entregaría el miércoles y con esto yo ya tendría su calificación, espero poder tenerla para el jueves para, por si alguien quiere hacer reposición o no final vale profe está bien pregunta Ale y Saúl eh, Denis, este si ¿sí sigue en el curso, ya tiene varios días que no se conecta. Pues de la tarea 3 la última, sí este mandó su parte, y así. Okay. Y pero de la exposición, bueno ayer yo les mandé un mensaje ahí en el grupo que tenemos, uh -huh. pero no me ha contestado ese mensaje, pero no sé si, no sé si está dormida o no tiene internet. Sí. No sé. Entonces me voy a esperar a ver si a ver si contestan. Ajá, y a ver si haces su parte como de la investigación de... Bueno, para mañana. Bueno, es que si no, entonces tendrían que responder uh -huh. Saúl y todo. Uh -huh. Sí. Y Fabián, bueno, tú te pones de acuerdo con tu equipo también, ¿no? Sí, sí ya estamos trabajando igual también en eso y este, pues mañana. Dale. Ok, Dale perfecto, muy bien. No, traten de hacerlo... Recuerden, es una exposición de 15 minutos, entonces... Eh, traten de hacerlo conciso. Eh, recuerden que no se califica hasta donde pero no tragan así, si dicen no me sale X cosa. Este, no, es cómo lo atacan, qué, qué herramientas usan. Porque también tienen que dejar tiempo suficiente para su tarea. Sí. Bueno, chicos, entonces, si no hay dudas. Uh -huh. ¿Profe, ¿quieres decir algo? Sí. Este, mañana creo que podemos exponer un poquito más tarde. Es que mañana tengo que ir a la facultad a, a ver lo de un optativo a las nueve de la mañana. Acá, ahí a poco ya los están citando para escribirse. Sí, es, bueno, es reunión informativa y este, se va a discutir el, el horario. Entonces, si pues, sí quisiera estar porque. Mm, Sí, necesito que sí recorran el horario. ¿Quién es el profesor? Es... A ver. ¿O de qué? ¿O de qué? ¿O de qué? ¿O qué, de Temas selectos de, ¿De qué, perdón? Ah... Uh... Temas selectos en pero Perdón escuché el nombre Entonces, Temas selectos Ah Temas selectos en instrumentación biomédica Ah instrumentación Biomédica Déjame adivinar es con Rubén Ah uh, no es Recording ya, stopped Ya está, Ruiz Ah ya sabes okay. Bueno, pues, ¿a qué hora, a qué hora quieres que a qué hora nos conectaríamos? ¿A qué hora puedes? Este, yo espero que a las 10 esté libre. Ok, 10 y media entonces, ¿les parece? Si sí, Vale, con... entonces nos conectaríamos a esa hora. Te preguntaba quién era, porque normalmente eso de los horarios de las optativas se, se ajusta la, durante la primera semana. Este, o sea, en particular a las optativas todavía se les, se les da más chance de inscribirse y de dar bajas y todo, hasta una semana extra por esta situación. Porque de hecho tenemos, tenemos prohibidísimo este, llamarlos fuera de. antes de que inicie el semestre. Es muy raro que se hayan pedido ir pues, incluso tenemos prohibido hacer reuniones por Zoom antes de que inicie el semestre yo tengo una al ratito igual de una optativa a las 6 este, ¿con, ¿con quién? con el profesor, creo que se llama Pedro, no, ahorita checo bien, bien, un segundo pero está muy mal eso ¿eh? realmente es... Patricio es ajá ah, Patricio ¿Patricio qué? Eh, voy. Por ejemplo, cuando cuando iba a hacer, cuando iba a iniciar el intersemestral, este, mm -hmm. yo no los contacté, yo, yo ya tenía sus datos la semana anterior a que iniciáramos. Eh, pero yo no los podía contactar. Lo tenemos porque terminando el semestre anterior. Pues es que el... como las optativas yo creo que no han elegido horario? Eh, es que el punto es que para las optativas se, se elige durante la primera semana de clases. Por eso tienen, por eso en las optativas hay más chance de... Les digo, hasta dan una semana más para bajas y altas en optativas que para el resto de, el resto de materias por esta situación. Pero, pero sí se me hace muy mal que los estén citando para esto. Pero bueno, bueno. Pues, sí. Este. Bueno, entonces, pues, dimos, si lo necesitas, pues está bien. Entonces, diez y media, nos conectamos el día de mañana. Está bien, muchas gracias. Pero les toca avisarle a sus compañeros. Mándenle un mensaje ahí por WhatsApp, por favor. Sí, en el grupo que avisa. <ríe> vale. Sí, ya, ahorita lo mando. Bueno, chicos, entonces échenle muchas ganas. Ya son un, unos cuantos días para para que se libren de esto, trabajen duro. Estos, estos, estos últimos días sí se van a librar de esta materia. Para entonces siempre. esto nada no más sería mañana a las diez y media, el miércoles. ¿También nos conectamos o ya nada más es entregar la tarea? No, el miércoles ya. Ah, no. El, el miércoles sí, pero eh, le pedí a Marcos que resolviera dudas y que viera problemas. Ah, ok, ok. Pues mañana a las diez y media, el miércoles sí a las nueve Ok. Marcos. Y ya el jueves y viernes ya no nos conectaríamos. Sí. El viernes únicamente... Eh, eh, si alguien quisiera, nos conectamos a las 9 para platicar de sus calificaciones y si alguien quiere hacer reposición al final, pues ya, movemos. Ok. Pero el jueves no. Sí, el, jue el jueves no. Ah, ok. Vale, está bien. Gracias por pues. Sale. Bueno, nuevo, chicos, no olviden avisarle a sus compañeros que mañana a las 10 y Vale. Hasta luego, profesor. Sí, bien. ya les mando mensaje. Gracias. Gracias, nos vemos. Bueno, hasta luego, hasta mañana.